Muy buenas tardes, estamos aquí con la madre Adela. ¿Adela Hernández me dijo? Sí, Adela Hernández García. Muy bien, madre, eh, platíquenos eh, cuál es su cargo y a qué se dedica dentro de la congregación. Uh, soy religiosa del Instituto Hijas del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, en este momento pues soy maestra de novicias y nos dedicamos nosotras a la orientación y preservación sociomoral de las niñas, adolescentes y jóvenes. Sí, nos gusta mucho que existan congregaciones como las de ustedes, como su instituto, sobre todo porque en estos días vemos mucho más que en otras ocasiones eh, la necesidad de luchar en favor de la mujer, de protegerla. Eh, yo sé que se decía que siempre hemos vivido en una sociedad machista y que en algún momento las mujeres tenían mucho menos derechos de los que hoy se les reconoce, pero eh, no sé si sea mi percepción o no sé si usted eh, coincida, ahora sí que, que el espacio es suyo para que usted me saque de la duda, pero siento que antes, aunque la mujer tenía menos derechos políticos reconocidos, como que se le respetaba más. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes? Pues creo que no, o sea, la mujer ha tenido que luchar ciertamente por sus derechos y en la historia, pues, ella ha sido infravalorada, ¿verdad?, de repente. Creo que, no sé a qué se refiere con que se respetaba más, pero las mujeres creo que en la historia siempre sí han sufrido de violencia, ¿verdad? Eh, en estos tiempos y en los antiguos también, no sé. Yo creo que también tiene que ver con, con la Actitud que ha tomado o que han tomado las mujeres, porque ahora las mujeres exigen sus derechos, ¿verdad? Anteriormente, quizás las mujeres eran más sumisas y eso era como una virtud de, de una mujer. Ahora, pues las mujeres han levantado la voz y luchan por sus derechos. Entonces, no sé si eso tenga que ver eh, con lo que la percepción que se tiene ahora de que las mujeres son más violentadas, ¿verdad? Ustedes, en datos, ya que son especialistas de, de esta defensa de, de la mujer, desde que son niñas, adolescentes y, y ya grandes, ¿cuál es su visión? ¿Cómo es hoy el trato a las mujeres? Eh, nosotros trabajamos con niñas, adolescentes y jóvenes. Las niñas, bueno, las experiencias que han tenido las hermanas anteriores, no sé, hablamos de hermanas quizás del concilio... Vaticano II que vivieron en esas épocas, pues nos platican como que no se sé, internaban a las niñas, a las adolescentes más bien, como con... a la fuerza, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ellas no tenían esa libertad de decidir si estaban en el internado o no, ahí iban y las colocaban y de hecho a veces no las visitaban. Ahora las niñas, aún las niñas tienen que estar de acuerdo en que si son internadas o no, ¿verdad? Se les toma su parecer, se les hacen entrevistas. Si ellas deciden que no, pues simplemente no, no se les admite en un internado, ¿verdad? Son como esos cambios que se han ido llevando a cabo y los que hemos visto como instituto, ¿verdad?, a veces cuando vemos la narrativa de ciertos grupos se piensa que, eh, ya lo habíamos mencionado, que las cosas han ido de mal en peor. Eh, ¿Usted cómo ve? ¿Ha mejorado de cierta manera la situación? Lo que pasa es que ahora es más visible ese maltrato y por lo tanto nos damos más cuenta. ¿O, o si sí están mejores o peores eh, las mujeres que antes? Creo que es más visible. O sea, ya antes hasta el hecho de... De que un esposo maltratara a una esposa Era como permitido, ¿verdad? Por la misma sociedad Ahora no, o sea, ahora se ha dicho Que si se sufre de esa violencia en el hogar Pues se denuncie, se hable Y anteriormente no Y creo que esto era como un tema tabú Dentro de nuestra misma sociedad Eso sí. es, esa es mi percepción, ¿verdad? Y a nivel de iglesia eh, la mujer, usted hace rato mencionaba el Concilio Vaticano II, ha ido mejorando, por ejemplo, la, la situación de las hermanas religiosas dentro del contexto de todo lo que vimos en la Iglesia. Sí, sí ha ido mejorando. De hecho, nosotros vemos en la historia, pues, um, bueno, yo he leído a varias mujeres que que es difícil que nosotros las conozcamos, ¿verdad? A nosotros como siento yo que se nos ha privado de esa aportación de las mujeres dentro de la iglesia, pues los primeros siglos de los primeros cristianos y cristianas, pues hubo muchas mujeres eh, matronas, ¿verdad?, que, que fundamentaron la fe, o sea, que fueron esas mujeres fuertes y valientes y mártires también, entonces ellas gracias a ellas tenemos la fe sin embargo, pues a veces son poco conocidas, ¿verdad? Conocemos más a los santos varones a, a los santos que aportaron como un pensamiento dentro de nuestra religión católica, pero también hubo mujeres ¿sí? No. Un ejemplo conocemos a, a San Jerónimo ¿verdad? De, que él fue el traductor de la Biblia, pero no conocemos a Santa, a Santa Marcela de Roma, que fue una colaboradora muy importante de San Jerónimo, Santa Eustaquio, ¿verdad? O sea, hay muchas mujeres que han participado, pues, de lo que tenemos ahora, esa riqueza, pero que, pues, no fueron visibilizadas. Ahora vemos, pues, de hecho, en el último sínodo, ¿verdad?, en el sínodo de la, de la Amazonía, pues, se habló mucho sobre las mujeres, de hecho, se hubo como una insistencia en que las mujeres seamos escuchadas, consultadas y, pues, el Papa está, pues, haciendo como un, está abriendo como un panorama, ¿verdad? Eh, donde las mujeres, pues, están tomando cierto liderazgo, sí. Tenemos ahora últimamente que nombró a una subsecretaria del Sínodo de los Obispos, ¿verdad?, con derecho a voto, cosa que no sucedió. En el Concilio Vaticano II, las mujeres participaron, pero simplemente escuchando, ¿verdad?, ellas no tenían derecho a, a votar o así, sin embargo, pues sí hubo participación de varias mujeres, ¿sí? En la historia siempre ha participado eh, la mujer, en la historia de nuestra iglesia, simplemente que pues no se le ha dado como esa visibilidad, o no sé cómo decirlo, ¿verdad? Pero ahora sí están, eh, creo que está cambiando un poco, ¿verdad? Se está abriendo un poquito el panorama hacia las mujeres. En 2016, pues veíamos, eh, escuchamos, o más bien vimos que el Papa nombró una comisión para estudiar una comisión de, de teólogas y teólogos para estudiar sobre la diaconía de las mujeres. Y aún no se ha llegado a ninguna conclusión, pero el año pasado parece que renovaron esa comisión y siguen trabajando en eso, ¿no? Entonces, creo que pues sí se abre un panorama para las mujeres con el Papa Francisco. Entonces, ¿Usted diría que se sienten esperanzadas por estos signos? Sí, muy esperanzadas. Son pequeños signos, pero pues sí, con mucha esperanza. Yo creo que las mujeres siempre hemos sido evangelizadoras, desde María Magdalena, ¿verdad? Que también el Papa la nombra apóstol apóstoles de los apóstoles, ¿verdad? Entonces, pero pues siempre hemos trabajado, siempre hemos trabajado en la iglesia, y siempre hemos tenido como esa... Participación importante, ¿sí? Únicamente, pues, si sí, eh, la toma de decisiones la han tenido los varones, ¿verdad? Yo sé que es muy duro por la sociedad en que vivimos, pero ¿de qué manera podríamos ser más incisivos, más incidentes en educar a nuestros hijos? Eh, desde el contexto de la iglesia, ¿vale la pena impulsar catequesis? ¿Ustedes cómo lo han visto? Pues yo creo que es importante, en primer lugar, nosotras valorarnos como mujeres, ¿verdad? Saber que, pues que esa diferencia entre los varones y nosotras, pues sí existe, sí existe una diferencia, pero también que esa diferencia tiene una riqueza, ¿sí? Que nos complementa. Yo creo que una de las cosas importantes es valorarnos a nosotras como mujeres, y también sería enseñar a los varones a respetar, a valorar a las mujeres y también a respetarlas en cuanto a sus capacidades, ¿verdad? Capacidad de liderazgo, capacidad de trabajo, capacidad de cooperación. Entonces, yo creo que de esta manera nuestra sociedad pues tendría esos cambios que, que sí hacen falta, ¿Qué mensaje eh, le daría usted a las mujeres? Vimos tiempos que, que esta lucha que es muy digna y muy legítima se vive en muchos sectores como una lucha de, de gran confrontación, eh, incluso de grave confrontación. Pues yo les diría que nos sintamos amadas de Dios, ¿verdad? Que Dios ha puesto en nosotras su, su esperanza, que ha puesto en nosotras su amor y que confíe en nosotras también como discípulas, como misioneras, como mujeres que acompañan, que muestran ese amor de Dios que es padre, pero que también es madre. muy Bien, pues le agradezco muchísimo su tiempo, madre. Es una entrevista largamente esperada, y ojalá que esta lucha en favor de las mujeres no sea de un día, sea continuamente, y pues que beneficie a nuestras niñas nuestras chicas y eventualmente a nuestras mujeres adultas. Así sea, yo nada más eh, recordar la intención misional del Papa del, de octubre del año pasado, decía así, recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos, en especial las mujeres, participen más en las instancias de responsabilidad de la Iglesia, y eso es lo que le pedimos a Dios, ¿verdad?, pues sí, porque no hay que olvidar que la salvación vino al mundo con una mujer María, y si ella no dice sí, no habría nada de esto para todos nosotros. Así es. así es, desde ahí la colaboración de la Santísima Virgen como mujer, ¿verdad? Excelente, sí. le agradezco muchísimo su tiempo, madre, y espero que sigamos en contacto posteriormente. Gracias a usted, hasta luego. Por todo, para Semanario Gaudí, Jesús Fuentes.